¡Hola a todos! En este video, les mostraré cómo reducir el espacio entre los elementos en el explorador de archivos de Windows. Si eres alguien que trabaja con muchos archivos y carpetas en tu computadora, probablemente te hayas dado cuenta de que el espacio entre los elementos en el explorador de archivos puede ser demasiado grande. Pero no te preocupes. En este video, te enseñaré cómo ajustar el espacio para que puedas ver más elementos en una sola pantalla.